Bueno, vamos a dar ahora otros tips para preparar un final ¿tá? Y esto es lo que a veces yo llamo como el final del final Cuando uno ya está llegando al final del final tiene que tener estas cosas hechas ¿tá? Por ejemplo, han trabajado durante el año o la cruzada con un libro Bueno, ¿han subrayado el libro? ¿El libro tiene anotaciones? ¿Tiene comentarios de ustedes? ¿Opiniones donde a veces ustedes no coinciden con el autor o donde tienen dudas? Bueno, un libro sin anotaciones, sin escribir notas, sin comentario, es un libro no trabajado. Claro está, un libro que no sea la biblioteca. Bueno, han escrito, han subrayado los textos, el libro, ¿está? Y. Eh, a veces pasa cuando yo veo, suelo presionar un poco a los alumnos para que subrayen, marcan, hagan comentarios, veo cosas como esta. Bueno, hay que buscar un equilibrio en el subrayado, con lo que está acá a la izquierda, donde eh, no hay nada más importante que otra cosa, donde todo es importante, no hay un orden de jerarquía. Esto no sirve. ¿tá? Entonces hay que buscar algún equilibrio, como ser este de acá de la derecha, en el subrayado. ¿tá? Eh, inclusive el pdf te permite subrayar escribir comentarios el que quiere puede ver en este link de la facultad de lectura de la UBA sobre consejos sobre cómo subrayar ¿tá? en la web hay un montón de sitios gente dando consejos sobre cómo subrayar eh, han trabajado durante la cursada han estudiado imagino que han hecho resúmenes ¿Tienen sus resúmenes listos? Bueno, entonces ahora solo agarrar los resúmenes y cuando están preparando el final ver si lo que está anotado en los resúmenes es correcto, si hay que corregir algo, si hay que agregar algo. Cada uno prepara el resumen como quiere y en la web hay cientos de gente dándote consejos de cómo hacer un buen resumen, pero es de esperar que ya antes de empezar el final ya tengan resúmenes de la materia. Realmente los resúmenes son varias hojas. ¿Está? Y han preparado el final, ya venimos trabajando con el final. Entonces, es hora de hacer una síntesis. ¿tá? Con esos resúmenes y todo lo que han visto, hacer una síntesis con eh, conceptos, con un orden de jerarquía en los conceptos y conectores. ¿tá? Hay muchas formas de hacer síntesis, pero la idea es llevar todas esas páginas de un resumen a dos, tres páginas de una síntesis del tema o de la materia. ¿tá? Luego del resumen y luego de la síntesis, ¿puedo hacer más? ¿Hay algo más para hacer? ¿Mm? Ya que cuando casi han terminado de preparar el final y faltan algunos días, es muy útil elaborar los mapas conceptuales, sus propios mapas conceptuales. ¿tá? El mapa conceptual es algo todavía más sintético. En el caso de física, acá muestro un ejemplo, habrá conectores, definiciones, fórmulas, expresiones, algunos dibujos. ¿tá? Háganlo como quieran, pero es importante que elaboren sus propios mapas conceptuales. No sirve de nada un mapa conceptual de un compañero de una compañera del curso porque no lo han preparado. Llegar a hacer el mapa conceptual significa que el alumno ha leído la materia, la ha preparado, la viene estudiando y tiene que armar, ver cómo arma ese mapa conceptual. ¿Está? Hay también cientos de, de ejemplos de cómo hacer mapas conceptuales. Por lo último hagan lo que hagan, decidan lo que decidas no te gusta ese resumen, simple mapa cada uno elige lo que va a ser o uno o otro o todos o okay. qué pero en mi opinión llegar a un final sin ninguna clase de ninguno de estos que les he citado acá no es una cosa muy recomendable bueno, hasta luego